Tardes, El programa sociocultural Siembra de Lectores, su nueva faceta para este año, es el encuentro con un escritor o un promotor de la lectura. Este mes le asignamos a Miguel Esteban González, el locutor publicista, presentador de radio y televisión, guionista para programas televisivos juveniles, todos los lectores los recordamos por su inicio en la trilogía El Guayacá. Actualmente realiza conferencias de motivación y participa en diferentes conversatorios en empresas, colegios, universidades, compartiendo sus herramientas de éxito, toda su experiencia en la literatura. También ustedes lo recordarán como jurado de tu cara me suena. Ahora en estos momentos escucharemos la semblanza del escritor invitado. Adelante. A todos los presentes en este encuentro con el escritor panameño y el Esteban González actividad literaria organizada por Siembra de Lectores. Miguel Esteban González ha destacado por 34 años como locutor, publicista, presentador y productor de radio y televisión. Su trabajo como jurado, guionista y presentador para programas televisivos juveniles y familiares como Más Música, 100% Pretty, Tal para cual, Mi papá es mejor que tu papá, Tu cara me suena, entre otros, avivó el interés de iniciar su pasión como novelista. Zoología de la Triología El Guayacal forma parte de la Biblioteca Pública de New York, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington DC y la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín. Además, han sido oficialmente aprobadas por el Ministerio de Educación de su país como libros complementarios para ser incluidos en el currículo de los colegios. En el 2018, presentó con éxito su cuarta obra literaria El Asilo Santo, la cual recibió por la organización del Festival panamá negro el premio tristán solarte como mejor novela negra publicada en ese año para el 2019 nos mostró que hay mucho más que contar entre la luz y la oscuridad con un grito a la medianoche en el 2020 presentó historias cortas para pesadillas interminables este año 2021 el autor estará por culminar su séptimo trabajo literario una novela inspirada en uno de los relatos cortos de su anterior obra señoras y señores recibamos al escritor panameño miguel esteban gonzález ¡Adelante, Miguel Esteban! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Gracias, Angelito, mi hijo fue el presentador ahí. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Eh, Miguel Esteban, yo no sé si tú quieres partir contándonos algo, o que sea como una conversación donde yo te hago unas preguntas, tú las desarrollas, después tú vuelves y nos cuentas algo de tu vida, el escritor decide. Bueno, como tú quieras, tú sabes, tú me conoces más que nadie, además de Ariel, que me conocía también, que son, son mis mentores, qué mejor que, que estar aquí compartiendo contigo este momento. De verdad que yo me siento muy emocionado, muy contento, de verdad que siempre, casi todos los años te entrevisto en mis programas, eh, y ahora sentirme entrevistado por ti, para mí es una emoción muy grande, ¿no? y compartir con, con, con la gente eh, toda esta experiencia literaria que para mí ha sido fascinante, eh, tanto como, como los 34 años que llevo como comunicador eh, social a través de la radio, a través de la televisión, y ahora a través de, de, de las letras, ¿no? Eh, la Verá que es una experiencia fascinante. Y creo que lo primero que puedo decir es agradecerte, porque para todos los que me están escuchando y me están viendo, esa señora que está ahí en esa esquina, que me está entrevistando con ese bello traje azul, ese semblante maravilloso que siempre la caracteriza, esa mujer fue la que me indujo, me, me introdujo a este, a este mundo literario. Recuerdo hace como ocho años, eh, ella me dijo, tú no estás para escribir cuentos, tú estás para escribir novelas, y yo me tomé esas palabras muy en serio. Eh, y seguí mucho de, la, de los consejos que me diste el prepararme, porque yo eh, en, en todos mis años de trabajo me gusta prepararme para cada cosa que hago y me preparé, tomé cursos varios libros, recuerdo yo todavía tengo la lista de 15 libros que me mandaste y de esos 15 creo que me leí como 3 de, de, de, de, sobre toda la preparación y estructura literaria Además de, de todo ese trabajo eh, de maestría que me dio Ariel Barría, que en paz descanse. Y ahí empezó mi travesía, empezó esa travesía. Y después de... de no estaba tan alejado realmente de, de, del mundo de la escritura, porque, como bien dijiste, yo he sido guionista toda mi vida, he escrito para programas de televisión. Pero entre escribir historias para televisión o escribir historias para, para radio, hay una... Hay una línea delgada allí entre, entre eso y la, y la literatura, ¿no? Pero me, quería prepararme para ello. Y creo que el, el, el haber escrito eh, cuentos cortos para radio eh, y para televisión, para programas, creo que, que, que ayudó e influyó bastante en, en que mis obras pues, tengan ese matiz tanto literario como cinematográfico también, porque Tú las has leído y la gente que ha leído mis obras, la gente se lo imagina. Y eso tú me lo dijiste una vez, Rosemary. Me dijiste, tú tienes una ventaja eh, eh, si, si, si vas a llegar a escribir, en que tú cada, cada cosa que escribas las tienes en tu mente como una película. Y nada más es cambiar ese chip y eh, plasmarlo a través de, de esas páginas. Y lo aprendí y gracias a eso inicié esta travesía que no era fácil porque les digo una cosa, no tanto escribir es, es, la, la, es, es lo difícil sino todo lo que te vas a en, en, encontrar en ese camino ¿no? A enfrentarte a, a, a, a gente que, que ha estado eh, por muchos años dentro del mundo literario y que quizás sienten ciertos celos ¿no? de, de, de esta nueva ola de escritores eh, de verdad que, que, que sí no, no mentiste cuando me lo dijiste pero he podido romper gracias a ti ¿no? romper todas esas barreras y, y gracias a Dios que mis obras tengan eh, el éxito que han tenido, ¿no? además de, de ser premiadas estar en bibliotecas a nivel mundial eh, eh, como bien dijo mi hijo, en Washington en, eh, en Nueva York está en, en la Iberoamericana de Berlín y, y de verdad que eso para mí, creo que eso, eso para mí es un premio muy grande además del Tristán Solarte que me fue otorgado eh, creo que eso eso para mí me llena. No hay mayor premiación para un escritor eh, ese tipo de reconocimiento. Y sobre todo de los lectores, que los lectores eh, eh, lleguen a ese stand que tengo cada año gracias a, a la emisora que me patrocina, que es SuperQ, eh, eh, IBB, Infinity Book Business, que es la, la marca que me representa como editorial. Y de verdad que, que, que no tengo que dejar. Me siento muy contento, pero tengo que agradecerte, Rosemary, y, y, y que todos lo sepan. Tú, yo te agradezco tanto eh, te considero una gran escritora eh, Siempre te menciono en cada uno de mis conversatorios Pero también eres una gran amiga porque Somos amigos, conversamos siempre Estamos conversando y No solamente hablamos de literatura, hablamos de la vida Hablamos de retos, hablamos de muchas cosas Incluso cosas muy familiares, cosas muy íntimas Tú, eh, eh, así como lo hice con Ariel De verdad que, que para mí eh, todo, todo, todo ese entorno Ha logrado eh, eh, formarme como lo que soy hoy en día, ¿no? Un escritor ya, con, ya pronto para tener una séptima obra. Eh, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Para, para cualquier cosa que quieran preguntar y lo que tengas tú también por... Yo te voy a hacer una pregunta. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el subgénero de terror? ¿Por qué el subgénero de terror? Porque es el, el subgénero que me llamó. Yo siempre he dicho y en mis conversatorios y, y cuando me entrevistan que el género tú no lo escoges. El género te escoge a ti, ¿no? Como a ti te has cogido, va, eh, tú te has sumergido en varios, varios géneros, ¿no? Eh, mm -hmm. Ha sido otros oscuros, el tema social, el tema familiar. Tú has incursionado en, mu, en, muchos, en muchos géneros, ¿no? Y, y tú has sentido ese llamado, de repente un run, run en tu oído y, y, y empiezas a escribir. Así mismo lo siento yo. Yo sentí ese llamado de, del género, quizás porque a mí me, desde, desde muy pequeño me fascinaban esas historias oscuras, me fascinaban, yo soy, una, yo soy un cinéfilo, ¿no? soy un amante del cine, y cuando digo amante del cine es porque me introduzco en el cine no solamente lo que veo en pantalla, sino lo que hay detrás de pantalla, ¿no? la cinematografía, cómo escriben las películas, y eso quizás me llevó a, a, a, a sumergirme más a, a, a, a dentro de este género, ¿no? y empecé creo que las primeras obras que leí de terror fueron las de, de Stephen King Alan Poe, todos estos maestros Lovecraft ¿no? eh, y ya después eh, eh, que no soy tan amante de, la, de, la, de las obras de, de vampirescas pero, pero Anne Rice también tiene buenas obras y obviamente leía de todo un poquito ¿no? este, así como podía leer una obra de terror, también podía leer una obra sobre la revolución mexicana como los de abajo de Mariano Azuela yo, yo leía de todo un poquito, ¿no? No me gustaban los libros eh, eh, muy extensos, ¿no? Eh, pero creo que, que eso fue lo que a mí me llamó, me, me atrajo a mí el, el terror y además de mis vivencias, ¿no? Eh, yo era un... Desde muy pequeño tenía... Eh, mi imaginación volaba cuando apagaban la luz, ¿no? Yo siempre digo que cuando apagaban la luz de mi habitación se encendía la de mi imaginación y, y, y entonces empezaba a crear esos monstruos dentro de mi mente eh, yo tuve muchos desvelos desde pequeño mis padres me ayudaban mucho, me daban agua en mitad de la, media, de la noche eh, ellos entendían mi, mi, ese, ese miedo que yo sentía a la oscuridad todavía, hoy, a, a mis 54 años de edad, todavía siento eh, esos temores a la oscuridad yo creo que eso es un temor que uno siente los temores nunca los perdemos, creo que todos tenemos temor de algo, de, de que le pase algo a nuestros hijos, de las cuentas que llegan y no podemos pagarlas, o lo que sea, ¿no? Y, pero, pero ese miedo a, a, a lo desconocido, ese miedo a, a eso siniestro, eso que formaba parte de mi vida, despertó también mucho más eh, eh, esa, esa atracción hacia las novelas de terror. Yo lo escribí en mi primera obra, eh, Bajo la niebla del Guayacal, eh, donde yo empecé esa hora escribiendo para poder escribir sobre miedo, primero tienes que haberlo sentido. Porque el lector no puedes engañarlo. El lector es muy hábil, ¿no? Eh, el lector sabe cuando un escritor miente cuando escribe o cuando escribe algo que desconoce y también siente cuando lee cada palabra, que cada página dice, esto tuvo que haberlo vivido el escritor. Y la sí. gente lo ha sentido. La gente dice, Miguel, ...en cada página yo siento que estás allí, claro... ...Alan Zambrano, el personaje de mi primera trilogía... Es, ...tiene algo de Miguel Esteban... ...bastante, digamos... ...entre lo real y lo fantástico, ¿no? Sí. Y, y creo que ese personaje se sintió real... ...por esa razón... ...porque había parte de mí dentro de él... Y, y, ...y creo que hay, mientras... ...mientras yo siga sumergido en ese mundo... Eh, seguir escribiendo sobre terror, me encanta, a la gente le fascina, ¿no? Así es. y si la gente le encanta y siguen vendiendo miles de libros, pues seguiré escribiendo de terror. Incluso a Ariel Barría le dije, Ariel, él, recuerdo hace como dos años, con, después de una presentación de mis libros, de uno de mis libros en una feria, yo le dije, Ariel me dice, ¿ya estás listo para el próximo año? Porque él sabe que yo escribo cada año un libro por culpa tuya, porque tú siempre me dijiste que escribiera un libro cada año, así que ya yo he escrito todos los años un libro, eso me lo enseñaste tú, tengo que darte el crédito. Y yo dije, Ariel, ¿sabes qué? Quiero escribir una obra social. Y dice, no, no, no, no tú no vas a entrar en obra social todavía, tú tienes el llamado todavía del terror y prepárate una obra de, terro de terror porque esto es lo tuyo, Miguel, y lo haces muy bien. Ya después, más adelante, lo harás, pero por ahora, ese es tu mundo y lo estás haciendo muy bien, ¿por qué dejarlo de hacer? Y, y yo le dije... Claro que sí, tienes toda la razón y ese es uno de los, de los tantos mensajes y consejos que me dio, me dio Ariel y que me, me lo llevo, los tengo conmigo en un baúl muy especial de mi vida y bueno, y hasta el momento sigo escribiendo de, de, de terror y miedo, pero tú que has leído mis obras y varios que han leído mis obras, yo no tengo el afán solamente de, de crear miedo y asustarte, no trato de llevar un drama. Todas mis, mis obras tienen un drama, tienen algo de familiar, apego familiar, desapego familiar, una pérdida, ¿no? Eh, eh, eh, el bullying, eh, abusos que han tenido muchos de mis personajes, y, porque yo siempre digo que los, la, la gente no es mala porque sí hay algo que te empuja a convertirte en alguien maligno o, o tener siempre esa actitud de venganza, ¿no? Y... Y eso yo lo, lo, lo impregno en, en ciertos personajes dentro de, de mis obras, ¿no? Y, y parece mentira, son los personajes que más la gente le gusta. Nunca he entendido por qué a la gente siempre le gustan los villanos. Eh, no sé, quizás porque son personajes que pueden jugar una, algo tridimensional dentro de ellos, ¿no? Como te pueden confundir en ser buenos, pero a la vez son malos. Se puede jugar mucho con ese tipo de personajes de los villanos, ¿no? Y creo que eso también forma parte de esa atracción mía hacia el terror. Eh, Miguel Esteban, voy a hacerte esta pregunta y vamos a abrir al público. ¿Cómo administras tu tiempo para las múltiples facetas? ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Acaso 30? Yo creo que tiene como, tiene como 40 horas mi día. Yo no sé, a veces yo pierdo la noción del tiempo. Pero fíjate, yo he aprendido, porque mucha gente me lo ha preguntado, no creas. La gente me dice... Miguel, cómo tú haces para escribir? Haces radio, haces televisión, grabas comerciales, eh, eh, haces eh, textos para cuñas publicitarias, haces millones de cosas. ¿Cómo puedes escribir? Eres padre de familia también, ¿no? Pero hay, hay un tiempo para todo, ¿no? Así como como le puedes preguntar a alguien que puede decir que no tengo tiempo para nada, pero tiene tiempo de repente para ver Netflix, para ver una película, para estar, para hacer una, una carne asada. O sea, hay tiempo para todo quizás yo dejo de hacer una de esas cosas que constantemente hace la gente comúnmente y las dedico a escribir. Hay que ser muy organizado esto, hay que ser disciplinado, en la escritura hay que ser disciplinado. Yo trato de escribir en la semana, cuatro días a la semana, le dedico dos horas, a veces hasta tres horas. A veces cuando escribo más de tres horas ya escribo estupideces y al día siguiente comienzo a eliminar millones de cosas que había escrito, pero creo que el tiempo dos horas, dos horas y medio, como que es el tiempo, ¿no? para, para uno escribir bien centrado eh, y no desenfocarse de la idea que tienes para escribir, eh, y eso es lo que hago, yo me reparto mi tiempo de estar ahí con mi familia, mira yo a veces no necesito estar tan alejado de la gente para escribir, a veces yo escribo, eh, como puedo escribir en este cuarto, que este es mi estudio de grabación como puedo escribir aquí como puedo escribir en un sillón y, y están lo, lo, eh, cocinando, los muchachos están estudiando, están leyendo, están eh, caminando. A mí esas cosas no me molestan, ¿no? Creo que lo único que puede evitar a que yo deje de escribir en un, o que me incomode es el frío. Yo no puedo escribir, yo soy como Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez siempre decía que él no podía trabajar bajo el frío, él tenía que trabajar en calor. Yo también soy así, a mí me gusta sentir calor, incluso a veces estoy sudando mientras escribo y eso me, me, me ayuda mucho, no sé, hay, hay, hay algo allí mágico que, que, que, que el calor eh, influye mucho en mí a la hora de escribir, que no hace el frío. ¿no? Eh, eh, pero, pero trato de repartir mi tiempo en cualquier lugar, en cualquier sitio. Creo que eso, eso ayuda bastante, que no necesito que haya mucho silencio, que los perros ladren, eso no me importa, si los perros ladran... ladran de repente ahí meto el personaje del perro y, y lo pongo a ladrar dentro de la historia. No sé, a mí esas cosas no son unas cosas que influyan mucho o que me detenga eh, eh, al momento de yo, o me robe mi, la, mi atención o la concentración a la hora de escribir. Pero sí, le, sí me reparto ese tiempo. Tengo tiempo para hacer de todo. Yo me divierto mucho viendo películas. La gente sabe que a mí me encantan las películas. Eh, me gusta leer también libros que me gustan. Yo no leo libros por leer, me gusta leer los libros que me gustan y me gusta escribir los libros que me gustan, ¿no? Creo que eso ha sido una, un punto clave del éxito de mis obras porque primero te tiene que gustar a, a ti lo que escribes, no sentiéndote obligado a escribir algo que la gente quiere o, o porque un profesor te obliga a escribir o que tú... Tu tutor te dice: No, escribe esto porque esto es lo que es la literatura. No, no, no, escribe lo que quieras, escribe lo que a ti te sientas bien, ¿no? Y eso es lo que hago. Quizás eso ha sido la, la, la clave, la clave de, de, de esa conexión de mis obras con, con, con, con gente de joven, adulta, eh, gente, adultos mayores, que son muchos lectores adultos mayores que me leen. Eh, por eso, quizás eso lo, lo, lo, lo conecta, ¿no? Eh, eh, y, y de verdad que, que yo valoro cada, cada tiempo, pero para mí lo primordial, como es la familia, como es mi trabajo, también lo es la literatura. ¿no? Bueno, vamos a abrir las preguntas al público para que todos ustedes puedan hacer comentarios, preguntas, conversen con el escritor invitado. Sí, no me tengan miedo. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Listo. Eh, Miguel, gusto en verte. Eh, Encantado, gracias. Floyd. Eh, una me llamó mucho la atención eh, que dijiste que tú lees los libros cuando te gustan. Ajá. O sea, ok. ¿En qué etapa de la, de la lectura te das cuenta que un libro te gusta? O sea... Eh, yo empiezo a leer X libro eh, Yo sé que a medida que uno va avanzando uh -huh. Y uno va analizando Y digeriendo Lo que uno está Ahí leyendo eh, Uno se da cuenta Si le gusta, pero A Miguel Esteban cuando cuando cuán, se da cuenta Él Que ese libro es interesante Y que le puede producir mejores ideas para en un futuro Gracias, muy buena pregunta Floyd eh, la verdad que eh. yo leo cuando yo empiezo a leer si a mí un libro no me engancha en las primeras cinco páginas, lo desecho ¿no? y esa es una de las técnicas que yo utilizo por eso que yo escribo como los libros que me gustan, entonces si los libros que yo empiezo a leer además de su complejidad de repente no me enganchan en esas primeras cinco páginas o voy pasando y, y no me dice nada, entonces ya me desencanto. Entonces ahí empiezo, me empiezo a, a, a, a abandonar el libro. Y creo que, que esa técnica la utilizo en mis obras. En mis obras siempre, al principio, siempre mato a alguien o de repente hay un entierro, o de repente ya te engancha las primeras cinco páginas. Y así pasa con lo que leo. no eh, yo tengo, a mí me gustan mucho los libros de, de, de, de ficción, me gustan los libros de, de, de suspenso, de terror, novela negra, me encantan, me enc y, y, y, y me encantan mucho los relatos cortos. Y yo creo que los relatos cortos, como los de Alan Poe, eran los que me, me encantaban leer, porque eran cortos y, y eran rápidos de, de, de leer, ¿no? Eh, y creo que esa era una de las particularidades que tenían las obras que me gustaban, que me enganchaban desde un principio. Eh, y, y que me volaran la imaginación ¿no? A ver, que yo empezaba a leer Como yo era un hombre de películas Yo en mi mente me imaginaba Cada, cada, cada página que leía Pero si yo si, si era medio Si era muy difícil Para que mi mente pudiera, darle, pudiera dibujar Esas imágenes de lo que leía Entonces yo lo desechaba Yo realmente no comprendo Hay escritores ¿no? Hay... Digo, hay, hay escritores un poquito más complejos que otros, ¿no? Eh, de repente son muy, muy difíciles a veces entenderlo ¿no? Escriben entre líneas y, y ahí hay un, es medio complejo. A veces me gustan ese tipo de libros, pero no es la constante, ¿no? Y, y trato siempre de que me, de los libros que lea, que me enganchen, que me enamoren desde que empiezo a leer, no que... No, que más adelante, en la página 100, es que empieza la, el, el, el nudo el, y, y, y, y, y todo lo que, lo que interesante de la obra. No, no, no, no. A mí me encanta que ya me agarre, el primer capítulo ya me envuelva, ya ¿no? eh, me crea ansiedad eh, por saber más. Eso creo que es el, es el ingrediente para que una obra a mí me guste, del género que sea, ¿no? Eh, o sea, eh, drama o clásico, lo que sea. Me encanta que, que el que las primeras páginas me enganchen, ¿no? Si no lo logran, ten la seguridad que lo pondré en el archivo, lo echaré al fuego o lo regalaré, ¿por qué no? Porque si no me gusta, pues puede gustarle a otro, ¿no? Ebre, excelente, gracias. De nada, Floyd, gracias a ti. ¿Quién más desea hacer una, un comentario, una pregunta? ¿Sí? Aguadulce, ah, ¿qué tal? saber. Sí. bien, bien, aquí eh, una preguntita, me gustaría saber cuál es tu ver, apreciación voy. sobre la novela de terror versus novela negra en Panamá y cómo logra usted el, este, los títulos que no es fácil, después de hace una obra el, el título uh -huh. cómo usted logra determinar el título también de su obra bien pero eh, la verdad que el, el, género, el género de terror y el género negro en Panamá ha tenido un, un repunte. Eh, de verdad que, el, aunque son cosas bastante que los diferencia bastante, ¿no? Porque el, el género negro eh, que abarca más eh, asesinatos, ¿no? Y envuelve otros personajes, detectives, investigación y todo, pero siempre hay algo que los ata, ¿no? Eh, pero, creo que Osvaldo Reyes ha sido uno de los que ha tomado esta, eh, este género eh, o subgénero, como lo quieren llamar eh, lo ha tomado muy suyo y lo ha hecho muy bien ¿no? y le ha ido muy bien en ventas, ha vendido bastante eh, porque creo que había hubo un tiempo en que la literatura panameña se enfocaba simplemente en novela histórica entonces como que hubo un momento en que solamente era histórico los libros que, que nos mandaban a leer en los colegios, y nos quedamos en estos libros fascinantes de, de Rogelio Sinán todo esto, ¿no? Eh, pero creo que llegó un momento en que la literatura es mucho más amplia, y creo, y en Panamá no quedó lejos de eso, había una nueva generación, una nueva era que quería también otros géneros, además de los, de los géneros históricos, que a mí me fascina también la novela histórica, pero la gente quería también conocer obras fantásticas, obras de género negro, obras de terror en Panamá, que ya se venía haciendo también, ¿no? Eh, creo que mucha gente eh, despertó en ellos cuando leyó El Ahogado, que es una novela corta, pero fascinante, eh, y donde inicia con un asesinato, y eso, eso realmente es fascinante, ¿no? Eh, y, y donde también... Eh, Tristan Solarte ahí, mete hasta la Tuli Vieja y todo. Yo creo que fue una mezcla de muchas cosas eh, que, que abarca el, el, el, la novela de terror. Pero creo que en verdad Panamá eh, ha logrado ya eh, en los últimos años que el género de terror esté también de la mano de otros géneros. O sea, que estamos cubriendo varios géneros en Panamá, no solamente que nos vean la, la novela histórica, que es muy buena y todo, y, y me encanta, me fascina, pero también existen otros géneros como en otros países. ¿no? donde el género de terror eh, se vende, por millones se venden ¿no? y, y, y, y Rosemary también ha escrito imagínate, Rosemary es una escritora de, de la de social eh, pero también ha escrito novelas oscuras El murmullo de la sombra es ¿eh? una novela oscura, que es de terror también ¿no? la primera que escribió eh, Caminos y encuentros es esa es la que también tiene su parte oscura o sea, y, y, y siempre la, las novelas negras y del género de terror, todo este género siempre va a llamar la atención de los lectores panameños, porque todo el mundo oscuro del interior, lo que ocurre y todo, y más allá, a pesar de que yo no escribo sobre situaciones, sobre personajes de, eh, típicos del interior, no, yo, yo creo todo tipo de monstruos o, o de, de estos seres de inframundo eh, es diferente. Entonces, con respecto a, a los títulos, yo siempre he dicho yo trato siempre que que los títulos deben ser lo más impactante posible o sea, deben engancharte yo no sé si quizás mi, mi, mis estudios como, como publicista o, o, o mi trayectoria en el medio de la televisión y la radio eh, de repente tenga un conocimiento más de cómo enganchar y atrapar a la gente y yo lo hago con los títulos ¿no? Eh, cuando yo escribí la primera obra que se llamaba Bajo la niebla del Guayacal el Guayacal puede ser desconocido, pero ya la niebla te causa algo y aquí hay algo oscuro, ¿no? Hay algo terrorífico. Y, y allí se convirtió en una trilogía. Cuando quise escribir, cuando escribí la novela, eh, mi tercera obra, que fue El Asilo Santo, también el nombre impactaba. Yo decía, espérate, yo voy a jugar con el nombre, porque si, yo, si la historia se desarrolla en un asilo de ancianos, ¿Qué miedo te puede causar un asilo de ancianos? Pero juegas con la portada, juegas con el nombre, el asilo santo. El, el solamente mencionar santo ya te crea algo contrario a lo que quieres decir. Mira, hay que aguanta asilo santo, tienes una casa misteriosa, como un asilo. Eso ya atrae al público, ¿no? El, el nombre. Cuando escribí sobre un grito a la medianoche, que es la historia, que es mi versión, Con usted, Un grito de la medianoche, es mi versión sobre la tulivieja, pero desde un enfoque como mujer, ¿no? un, enfoque, un enfoque como madre. Nadie había tocado ese, eh, eh, eh, ese. le había dado ese enfoque a este personaje conocido eh, en varios países de Latinoamérica. Yo sí le quise, dar un, eh, eh, le quise dar vida más allá de una mujer que condenada y que mató a, a, a sus hijos. Yo le di un drama a toda esta historia Y por eso que se convirtió en un éxito Pero el nombre, un grito a la medianoche Ya, o sea, ya Ese nombre te atrae Medianoche, o sea, uno busca siempre Algunos nombres claves Que atraigan Y que no tengan que pensar que Es un libro de drama, o es un libro De, mi, de, de, de, de ciencias O un, un tema social, no La gente cuando escuchan esos nombres Dice, grito medianoche, eso es miedo ya ¿No? Y, más, y sumado a la portada, que yo soy muy gráfico en la portada, y eso también atrae mucho los colores, ahí eh, predominaba el rojo y el gris, y eso, eso atraía mucho. Y cuando lancé entonces historias, yo quería escribir un libro de, de relatos cortos, aunque yo soy novelista, pero quería volver a mis inicios, eh, antes de convertirme en novelista, escribir historias cortas, pero ya desde una estructura literaria con, como venía haciendo ¿no? Eh, no como, como, como productor de radio de ya es una estructura literaria y de allí yo dije, ¿qué nombre podría hacer, qué nombre le podría poner a un libro de relatos o de cuentos pero que la gente no lo viera como un libro de cuentos incluso yo lo hablé con Rosemary y Rosemary me decía, Miguel los, los cuentos a veces no se venden mucho y que bueno, tú sabes que yo voy a hacer que los libros, de este libro se venda pero que la gente que cuando lo vea no crea que es un libro de relatos. Y entonces le di vueltas y parece mentira. La frase me salió así de la nada. Creo que fue un susurro que tuve en el, en el oído. Y me dice, que voy a contar historias cortas para pesadillas interminables. Era el nombre clave. Y, y Rosemary, yo me acuerdo que cuando se lo dije a Rosemary, me dije, hasta el nombre ese, lo máximo. Y se lo puse. Ariel quedó fascinado también. Ariel... Ese es el nombre. Y cuando la gente compraba la obra, así que no lo veía como un libro de cuentos o relatos. Sino lo veía, es un libro de historias. La historia le da como un enfoque diferente. Porque yo lo veía también, y creo que a veces eh, eh, eh, no, nosotros, nosotros como escritores no podemos desligarnos de la parte comercial también. La escritura es nuestra pasión. Nos fascina, nos encanta. Pero también los libros hay que venderlos de nada vale escribir si nadie los lee ¿para qué entonces lo hacemos? si queremos comunicar a miles y miles de personas entonces tenemos que utilizar esas herramientas de captación de atracción ¿no? y todo está en el nombre y la portada en el nombre y la portada y creo que eso ha sido uno de los elementos más importantes de que, que la gente cuando ve mis libros en una librería los puede ver al lado de un Stephen King no hay mucha diferencia porque trato de tomar y, y, y me doy cuenta ¿cómo, es la, cómo, ¿cómo son las portadas hoy en día? ¿qué es lo que busca la gente? y comienzo a preguntar y comienzo a investigar ¿qué, qué, qué portadas busca? entonces, claro uno tiene que pensar ah, eso es lo que ve ah, perfecto ¿no? además de tener un buen argumento de tener una buena obra la portada es muy importante porque es lo primero que ven es lo primero que ven y eso lo he dado en varios conversatorios y gente toma nota y les ha resultado muy bien Miguel, gracias mil eh, de verdad que esos son datos muy importantes, no so, no solo porque a veces no solamente es tener el conocimiento de cómo escribir una novela, sino también tener los conocimientos de cómo venderla, Así que es, es. Lo, que, lo que menos a veces la gente conoce, puede aprender a cómo escribir, estructuras literarias, todo eso es hermoso y maravilloso, pero ¿dónde está cómo venderla? como gente que a veces me diga, ¿cómo puedes vender Miguel tanto? ¿Cómo Rosmeri puede vender tanto? ¿Cómo Osvaldo Reyes puede vender? ¿Cómo Eduardo Verdúmen puede vender tantos libros? Porque bueno, porque también tuvimos ese conocimiento y por eso que en cada una de estas actividades que se hacen, pues entonces propagamos nuestros secretos. Damos a conocer por qué estas herramientas que utilizamos dan resultado. Y esto no es una herramienta inventada, no, no, esto da resultado. Hay un efecto que tiene todos estos elementos que hemos utilizado de, de éxito y que les han funcionado a escritores a nivel bestseller de todas partes del mundo. Miguel, Rafi Núñez desea hacer un comentario, una pregunta. Adelante. Rafi, Rafi. Núñez. Sí, muy, muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué eh, tal, Rafi? Esteban, eh, eh, buenas tardes. Bueno. Eso a Rosemary Tapia también. Fíjate, la verdad que para mí es, es un verdadero gusto. Gracias. Estar compartiendo aquí y, y quiero iniciarte. Te voy a hacer una pregunta bastante eh, concreta, por decirlo así. Mm -hmm. eh, pero también quisiera esto, mencionar que... Qué lástima que en estos espacios muchos de nuestros ciudadanos todavía tengan esas mentes dormidas. no Tanto conocimiento que hay aquí. Y este es un espacio que debería estar con por lo menos... Alrededor de mil personas, pero así es. Raffi estamos se consigue, lo que estamos. Rafi se consigue porque lo están viendo en Facebook, lo así es. en Twitter, lo están viendo en. Pero no quieren así participar, es. quieren verlo nada más. A así es, no se preocupe. Bueno, mira, Miguel, mi pregunta es la siguiente: tú mencionaste algo que la verdad va a ser un, un, una, un aprendizaje significativo para mí el día de hoy. Fue lo siguiente Que los lectores se dan cuenta Cuando el escritor miente Eso me impactó Como tú no tienes idea ¿Qué? Te pregunto a ti Con la experiencia que tienes ¿Cómo tú desarrollaste Esa habilidad Para darte cuenta Que lo que tú escribías Podía cambiar comportamientos? Porque, pues, porque eso es lo que realmente yo entiendo es decir, de nada vale que un lector Lea todo lo que tú plasmes En una obra literaria Si emocionalmente no pasa nada con ese lector ¿Sí? claro. Entonces quisiera que realmente Me dieras tu punto de vista Para ver qué, qué recomendación de esto Yo me pudiese llevar Cómo no, Rafi Es muy importante esa pregunta Porque cuando tú escribes escribes con esto, con el alma si eso de, de aquí adentro no sale a través de esa mano que escribe ¿no? si lo escribes a mano o lo escribes en, una, en un computador entonces es, el, ese escrito está vacío entonces tú tienes que sentir pasión por lo que estás escribiendo, por eso es que es muy importante lo que yo dije escribe lo que te fascina escribe lo que te apasiona no escribas para impresionar a otros escritores, no escribas para impresionar a tus mentores. Tus mentores son tus guías, tus mentores son los que te dan herramientas, te enseñan estructura literaria, ¿no? cómo manejar la, la, la, eh, eh, la sintaxis, manejar metáforas, prosa, millones de elementos que lleva una obra. Eso es elemental, claro que sí. Pero de nada vale lo teórico si no está el alma allí presente. Si no, si no está esa pasión. Y eso es lo que convierte las obras en, en, grande, en, en, grande, en grandes joyas literarias. Entonces, eso tiene que venir de adentro Eso no te lo va a enseñar nadie. Eso no lo va a enseñar nadie. Es como cuando yo estudié publicidad, a mí nadie me va a enseñar a crear. Eso viene ya. Tú tienes que venir con algo. Te van a enseñar las técnicas, herramientas y elementos para poder Utilizar esa, esa creatividad y plasmarla a través de comerciales, o lo que sea. Así mismo funciona la literatura. Eso tiene que venir de acá adentro, de acá adentro, cuando, cuando escribe. Entonces, el lector lo siente. Siempre yo recomiendo que uno de los personajes se inspire en alguien que conozcas. O puede ser tú mismo. Porque... Porque no hay nada mejor que, que los personajes tengan ese grado de verosimilitud. Que sean creíbles. Son el señor Rosmeri también, que está ahí con ese hay que Tienen que ser creíbles. Entonces, yo soy muy observador como comunicador. Yo miro constantemente, ando en la calle, miro, observo. A veces me quedo eh, mirando a una persona que quizás nadie le presta atención, pero quizás para mí. Tiene características muy puntuales y especiales para yo crear un personaje y lo plasmo en mis obras. Entonces, creo que, que, que allí radica ese, ese punto importante para que tus obras calen en la gente. Calen, ¿no? Si tú escribes y sientes que no te llega, si tú, vamos a poner un ejemplo: si tú escribes un momento donde. Ahí, donde el personaje llora tiene una pérdida si esa pérdida tú no la sientes no te causa nada a ti como escritor ¿qué puedes esperar del lector? entonces busca busca ahí adentro no y busca que ese momento te llegue cuando tú empiezas a escribir y que tú, te, tus manos tiemblen eso significa que al lector le va a encantar que estás escribiendo entonces ahí estás escribiendo con el alma a flor y Andrés con la mano levantada Flor primero, Ladies first Andrés a continuación Flor Hola, y Andrés Buenas tardes a todos eh, Hola. Ay, Muy contenta de estar aquí entre escritores Es un placer, señora Rosemary, estar aquí eh, Señora Miguel Esteban eh, Definitivamente Hola. quiero eh, Felicitarlo porque a mí me gusta mucho su trabajo Yo lo admiro mucho Gracias. Tengo todos sus libros de hecho aquí tengo el libro de historias cortas para pesadillas interminables, lo que usted estaba diciendo sobre el tema de, de los libros de, de cuentos luego de, de ser un novelista para mí es una excelente técnica como lectora, yo soy bookstagrammer pero también soy lectora full y pues para nosotros un libro de cuentos es como bastante llevadero porque leemos un cuento, nos gustó y bueno vamos a leer 15 minutos del otro cuento y nos gustó y voy a leer otro para ver y nos gusta y así nos vamos y leemos todo el libro y, y más si es un, un, un libro que expresa ese suspenso de principio a fin, como usted dice desde las primeras líneas, a mí me gusta mucho el tema que usted comentaba sobre las, las portadas es muy cierto nosotros como lectores nos llaman mucho la atención las portadas, sobre todo si nos dicen mucho, si captan nuestra atención, si, si crean ese suspenso, ese, ese interés por, me llama la atención este libro quiero leerlo y eso es una de las primeras cosas que uno ve y, bueno, la sinopsis también. Eh, quería hacerle una consulta eh, y es el cómo usted eh, transmite ese toque personal en sus historias y cómo usted puede captar el interés del lector desde las primeras páginas y a mantenerlo allí, que siga teniendo interés en leer, en, un, en una actualidad en la cual el nivel de terror y de suspenso para las personas ya es un poco más elevado Gracias, Flor Sí, mira la verdad que, que, que el, el, el, la, la, la química eh, o, o esa conexión que, que, que tiene el escritor con cada uno de los personajes cómo los maneja, cómo hace esa estructura dentro de, de, la, de la historia eh, como dije antes, tiene que ver mucho con, con uno. O sea, ahí Van plasmado, eh, eh, va, eh, hay mucho de, de, de las vivencias que uno tuvo, ¿no? Sobre todo yo que vengo de raíces azuerenses, porque mi, mi padre es de un lugar llamado Chupampa, el cual mi papá me contaba muchas historias, eh, y mi madre es de Sabana Grande de los Santos, donde también se contaban muchas historias. Entonces, cuando yo iba a Chupampa había un vecino de mi tío que vivía en una casa de sin una casa y se llamaba Merejo y Merejo nos contaba estas historias fascinantes ¿no? y todo eso me encantaba y me fascinaba y claro cuando yo plasmo todos esto, estos recuerdos todas esas remembranzas dentro de mis historias se hacen creíbles y la gente dice, wow, puede ser real, puede, puede ser verdad, ¿no? Tú que leíste historias cortas para pesadillas interminables, puedes creerte muchas de las cosas que ocurrieron, claro, porque me basé en personajes reales, por lo menos aullidos, trata sobre la pandilla Los Perros de San Joaquín. Los Perros de San Joaquín existieron y... Toda esa parte oscura que envolvía el, el, la, la, la pandilla que existió, pues fue real. Eso existió porque eso fue extraído de un artículo de la estrella de Panamá en la década de los 90, en una entrevista que le hicieron a un eh, ex recluso de la cárcel modelo. Entonces yo dije, wow, cuando yo leí ese artículo, yo dije: aquí puede salir una historia. Obviamente ya tenía que utilizar los recursos míos como escritor para crear una historia y entonces ponerle el toque, ese realismo, ¿no? Por eso que se, se escucha muy real ¿no? de este estudiante de, de, de medicina que vivía en el barrio de San Joaquín y todo lo que pasa en, en, en esa historia que, pare, que a mí me fascina, eh, muy oscura. Y creo que, que, que eso, eso es lo que hace que, que atrape a, a, la, a, la, a la gente, ¿no? Eh, el, y, y de verdad que, que muchos escritores han tomado también esa, eh, esas recomendaciones que he dado ¿no? eh, con respecto a, a escribir historias Dije, hay, un, hay un punto que tocaste que me, que me gusta mucho que es sobre los jóvenes hoy en día que le asustan y eso Ariel me lo decía constantemente que en paz descanse el espíritu de, de Ariel siempre va a estar aquí por eso es que hablo mucho de Ariel porque la pérdida de Ariel para mí ha sido una pérdida muy grande y, y siempre lo voy a mencionar y el espíritu de él está aquí y lo siento y por eso que siempre viene a mi mente el nombre de Ariel y, y Ariel eh, eh, me decía que era muy difícil hacer o asustar a los jóvenes hoy en día pero claro, hay una forma de crearle miedo crearle miedo de lo que desconocen de lo que nunca vieron y que lo que nunca vieron Claro, todos aquellos incidentes que ocurrieron en un pasado, si se dan cuenta, mis obras se desarrollan siempre en la década de los sesentas, en la década de los setentas, la década de los 80s ¿Y por qué? Es intencional, porque es la época, de que, la época en que no existía tecnología, no teníamos herramientas para, para poder que nos, que nos ayudara en un momento de peligro, no existía celular, no existía, no existía nada de eso. ¿No? Entonces, si no había teléfono y estaba cortado el teléfono, no funcionaba. O sea, dependías de eso nada más. Entonces, esas limitaciones son las que cuando los jóvenes hoy en día leen, dicen que, wow espérate, antes se vivía así. ¡Jóchale! Yo no pudiera haber vivido en esa época, dirían. Porque no tenía nada, yo no tenía un celular, no tenía un computador, no tenía nada para comunicar. Porque era un tiempo donde, si estabas en un lugar solo, Estabas tú entre cuatro paredes. Tu compañía solamente era tu oscuridad o un bombillo. No había celular, no había tecnología. Y por eso, dentro de mis obras, plasmo eso. Esos, sí, esa, es esa, esas consciente. épocas, esas épocas donde no había tecnología. Y creo que eso encanta. es lo que engancha a la gente y les crea terror. ¿no? Hola. escritor Manuel Ezeban, un placer estar con usted. Gracias. Eh, realmente me ha... Ah, hecho usted ejercitar las neuronas esta tarde Ah ¿eh? wow, qué bueno qué eh, quería preguntarle eh, en el manejo de este tipo de literatura usted está manejando allí una concepción tanto semántica psicológica uh -huh. y médica Claro. usted sabe que desde los inicios del ser humano desde la época de los griegos existía el pánico claro. por eso existía un dios llamado Pan que consistía en que las ninfas corrían por el bosque, huyéndole con temor al dios Pan. Ahí nació el Pani. Mi pregunta radica, si tenemos antecedentes históricos del siglo XVIII, donde comienza la literatura de tipo misterioso, de terror, y tiene un subgénero que nace el estilo gótico, ¿verdad?, eh, usted puede eh, indicarme cómo usted separa los conceptos de suspenso, miedo pánico misterio ¿por qué? porque lo interesante es ir a una pregunta central ¿hacia dónde va dirigida la literatura que usted produce? porque si estamos hablando de un miedo leve está bien pero el problema es que estemos creando una literatura patológica ¿sí? Claro. esa es mi pregunta ok, eh, bueno, son muchas en una ¿no? Sí. Eh, de verdad que, que en cada una de mis obras yo utilizo cada uno de esos elementos que puede causar el miedo o ese pánico que dice eh, y pues sí eh, trato de mezclar cada una de ellas porque o sea, que una está aislada de la otra, cuando las juntas, entonces creas una obra del, de, del género bien hecha, ¿no? La parte psicológica. Yo utilizo mucho la psicología y, y allí y, y, y por lo regular mis personajes tienen que ver mucho con eh, ciertas situaciones mentales eh, que, que, que es lo que hace interesante esa parte, ¿no? Ahí tengo que hacer un tipo de trabajo investigativo, yo hablo con muchos psicólogos, le digo... ¿Este personaje eh, tiene esta condición mental? ¿Qué tan creíble puede ser? Perfecto. Entonces, ¿cómo puede funcionar esa, esa, esa, esa parte mental ¿no? de, de ese personaje y mezclarlo con el terror? Puede ver tales cosas, tales imágenes. Ok, perfecto. Entonces, toda esa, todo esa información que yo tengo, ¿no? Eh, o también... Busco eh, el pasado, por lo menos el Guayacal se traslada a, a la época de los conquistadores, no, porque existe una tribu llamada los Guayaquis, eh, que fue creado por mí, porque obviamente el Guayacal existe en mi universo, es como en mi macondo. ¿no? Entonces yo tuve que investigar que, con Ariel cómo podía crear una tribu con todos esos, esos elementos del pasado para que fuera creíble. ¿no? Eh, a pesar de que fuera inventado o creado, pero que tuviera su realismo eh, y tuve que investigar todo eso ¿no? en la parte histórica eh, aunque la obra no era una obra histórica, pero sí tenía que crear ese, esos personajes de esta tribu para que el lector dijera puede haber existido, los guayaquis ¿no? y por eso que se llamaba el pueblo, el lugar, se llamaba el guayacal eh, todos esos, todos esos elementos, obviamente, el, el cual fui aprendiendo y que fui investigando eh, eh, y juntarlos, dan, result dan como resultado el crear ese, ese, ese terror, crear ese pánico, ¿no? Desde, desde todos los puntos de vista, tanto psicológico, en que la gente, cómo crear esa ansiedad en la gente, el lector, sentir que, que ese personaje o la historia te lleve a eso, ¿no? O... O de repente de lástima también. O, o sentir empatía por ese personaje malo, ¿no? Como, como se han dado en muchas obras épicas y clásicas, ¿no? Que hay gente que de repente siente empatía por personajes malignos, ¿no? Pero creo que, que, que en mis obras trato de llevar algo que se ha visto desde el inicio del mundo, de, de, desde que se creó este universo, el bien y el mal. Gracias, Olga. Un abrazo. Oh, me quedé con ganas de escuchar la pregunta de Andrés, hombre. Que te la mande por, por correo. Te la manda por correo. Ey, me pueden escribir arroba soy Miguel Esteban, ahí pueden, yo respondo todos lo, lo, los mensajes, la gente que, que me escribe sabe que yo siempre respondo, así que ahí estoy abierto a, a cualquier eh, consulta que tengan. Y agradecer, por supuesto, a, a, a todos los grupos de lectura que nos han ayudado mucho, a nosotros los escritores panameños, gracias no a, a todos los que están aquí presentes, Flor es una de ellas, gracias Flor eh, por ese apoyo, y todos los grupos de lecturas que han apoyado eh, la campaña. ¿no? Bueno, yo los invito para el próximo encuentro, yo todos los sábados, primeros sábados de mes, sábado a las 3 de la tarde hago un encuentro con los lectores es muy interesante porque ustedes van a ver niños desde tercer grado jóvenes, adultos incluso hasta sus abuelitos participando, tenemos que hacer de este pueblo un pueblo de lectores Así es. muchas gracias el gracias. próximo mes también tendremos un invitado un escritor o promotor de la lectura y hasta siempre gracias a todos, ¿eh? un abrazo y que tenga muchas pesadillas.